Marimari Mari Compuche, Mari Mari Compubenui, Am Fachanto, Incheta Fiestoforo Pingen, Topachi Kimelo Gunmeo, Topachi Tutorial, Inchinta Chilcato, ayin, Topachi Programa, Inkscape eh, Pingelo. Una vez instalado el, el programa, eh, tenemos que aprender a usar unos elementos, lo, los más sencillos, los más básicos, que es cómo movernos dentro del mismo cuando uno lo instala aparece este recuadro, más o menos parecido, ustedes lo van a ver que es la página que uno exporta finalmente que, respecto de la cual uno está trabajando eh, todo lo que está fuera de esa página se puede, se puede ir guardando no se va a ver finalmente cuando uno exporte en este momento voy a importar aquí en el diálogo de importar una imagen para que vean lo que me refiero esto queda fuera cuando está dentro se, se exporta, etcétera ¿Qué pasa si yo me quiero mover dentro de esto? Por ejemplo, si este dibujo estuviera acá y yo no lo pudiese, no, no, no se ve, por ejemplo. Eso se puede hacer fácilmente con apretando la, la tecla de espacio y podemos mover el lienzo. Soltamos, apretamos espacio y se mueve el lienzo. También si movemos la, la ruedita hacia arriba o hacia abajo vemos que es, también se mueve en, de manera vertical me parece que apretando control si apretan control al momento que hacen este mismo movimiento de la ruedita del mouse se agranda o se achica entonces tenemos tecla de espacio para mover panear como se dice en inglés y para hacer el zoom con control la ruedita eh, el paneo en mi caso lo hago apretando la teclita del medio también te permite panear, es decir, moverse a, a través del lienzo. Entonces, con esto lo que quiero mostrarles es que uno puede tener una imagen sumamente grande dentro del lienzo guardada, por ejemplo, acá al, acá al costado, y trabajar en este espacio. Puedes ir como, por ejemplo, decidiendo dónde ir trabajando. Eh, eso principalmente. Otro elemento importante es que yo estos elementos los puedo mover o achicar, ¿no es cierto? Ya lo hemos visto en otros diálogos, pero también se pueden mover con las teclitas, con las teclas del teclado, con la flechita. Entonces yo estamos moviendo a la derecha o a la izquierda. Si uno aprieta la tecla mayúscula mientras hace este movimiento con, las con la flechita, se mueve se mueven un poquito más. Entonces, con esto uno va controlando específicamente cómo ir cambiando el, el tamaño de los elementos. A ver, vamos a verlo ahí. Entonces yo quiero bueno, que quede bien centrado ahí. Lo moviendo ahí con la flechita. Si quiero que se mueva solamente un píxel, movemos con la, con la tecla alta. Con la tecla Alt se mueve un solo píxel. Entonces, ahí más o menos. ¡Feléitati! ¡Fente puita tu faci que me